¿Está vivo? ¡Me tope! Me tope! ¡A la de boca a boca! ¡No, no, no, no! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Eh, eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ya llegamos! ¡Mamá! ¡Eres vivo! ¡Mira dónde estamos! O oye... ¿Qué? Panita, te dio una ola de calor y te desmayaste y casi te caes al agua Claro que sí. Lo único que me acuerdo es que estamos en el barco Y, y de la nada pues me quedé dormido Y ahora Panita. Eh... ¿Qué pasó? Pues que nos estrellamos Solo sobrevivimos nosotros tres ¿Cómo? ¡Mulió el marinero número 47! ¡Oh, no! ¿Y ahora dónde estamos? ¡En el océano Atlántico, loco! Creo que es un poco obvio que sí estamos en el ¿Eh? océano, bro ¡Chucha! ¡Oh, se me está bajando la comida, bro! Ay, aquí no hay nada de comer ¿Ustedes son comestibles? Eh, no, no. Ah, bueno, oh mira, ah, pero mira que, que viene luz del barco. Bueno, estas son cosas que se estrellaron y están flotando en el mar. Necesitamos recursos. Tienes que pescar. Vete, vete, vete. por ella. Ya, ¿Sí? se ve, Tuffy, vente, vente, vente. Vale, vale, ya voy, ya voy. Perro aquí. Uy, tranquilo, oh. no pasa nada. Por ¿Qué estos es esto? mares no hay nada peligroso, mi pana. Tengo plástico. Hay mucha madera. ¿Cómo que no hay nada? Vale, pues no sé qué fue lo que dañó el barco, pero ok A ver, vamos a agarrando hojita, voy agarrando una botella por aquí Pero, hey chicos, bueno. vieron cómo se estrelló el barco? En serio no. eh, ¿Recuerda la escena de Titanic? Eh, sí Pues cuando se estrelló el barco estaba viendo esta película Oh my god, entonces puede ser lo mismo Eh, pero aquí ni no nada de peligro ¡Oh, ¡Hay una isla! ¡Miren allá, ¿Qué? hay una isla! Oh, no, ¡No! ¡No! ¡Tierra firme! ¡No, ah. tiburón! tiburón, que, que hay una isla enfrente ¡Mira abajo! mira ¡No! ahí! <ríe> ¡Un tiburón! Hay un charlo, ¿podemos cazar, bro? Tenemos comida ahí enfrente de nosotros Eh, a ver, a ver. bro, no, no creo que No, no creo que sea la comida Creo que nosotros Uy. tenemos la comida ¡Ayuda! Capaz. ¡Ayuda! Sí, cuidado. ¡Ayuda! ¡Ay! ¡Para! ¡Rápido, rápido! ¡Toma la cuerda! ¡Sácalo, agarro! ¡Súbe, sube, ¡Uy, ¡Su madre! ¡Me pegó un mordisco el tiburón! Agarra oh. la comida Ahora tu pierna o sea, se ve más sabrosa A ver, a ver, no, por no, favor, no, aléjate bro, <risa> Alexis, No, bro, Aparte, aparte, viste la pierna que no era, ¿eh? No era ninguna de las dos piernas ¿Cómo? What? What the f***? Oigan, estamos más cerca de la isla ¿Y si, y si paramos un segundo a ver si hay comida Es verdad, hay palmeras, podemos agarrar cocos Y bueno, ¿coquitos? alimentarnos Sí, sí, sí, sí. A ver. O tal vez haya más sobrevivientes. S.O.S. S.O.S. No hay ah, no. nadie. ¿Usted? ¿Ya miraron el teléfono? A ver si de pronto tiene cobertura o no hay cobertura ¿verdad? Eh. Bro, no tenemos teléfonos. Ah, ¿sí? no sé. es que se rompió todo. Lo único que pudimos es subirnos a esta balsa. Perdí mi a partida ver. de Clash Royale. No, mi pan. <risa> Estamos en. Vamos vamos. vamos, vamos, vamos. Oh, Betofi. Betofi, Betofi. Intenta traernos cocos. Si oh, encuentras ¿sí, algún rato, no. Hola, sigue el tiburón! ¡A su mano! ¡Hola, perro! ¡No me picotees! ¡Oye, Lexi. ¡Es el tiempo limitado! ¡Tienes que tomar todo lo que puedas con tus manos! ¡Agarra, agarra! ¡Oye, Lexi. No, ¡No, no, no frenamos, bro! ¡No, no podemos ir a un día! ¡Ve, Tofi, ¡Córrele, que no! Más! ¡Necesitamos un ancla! ¡No, no, no, no pensamos no! suficiente! ¡Córre, córre, ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! bueno no, no. Lo perdimos. Ahora solo somos tú y yo. ¿No? Uy, ¿cómo que lo perdimos? Y si estoy aquí vamos a ayudar. ¡Vete, Lo perdimos. No te... Alexi, no. Alexi, si hacemos, si hacemos timones y vamos a la isla mejor y nos quedamos ahí, sí, o sea. Timones. Oh, espera, espera, espera, Necesitamos construir algo. Hay que sacar la habilidad de Bob el constructor, panita. A ver, tenemos que agarrar más recursos, bro, porque si Un no. ¡Un ancla! Necesitamos isla. plástico y, y, y algo que, que sea lo suficientemente pesado para que detenga la balsa. Y ahí. Es donde entro yo Los cocos los olvidé, creo ¿No recogiste comida? Me, me olvidó, me puse nervioso Se olvidó, era la única cosa que tenías que recoger ¡Ya, cállense. Tú tranquilo, Alexi, que si, si, si nos quedamos con hambre o algo Ahí tenemos un perro bien caliente Y comemos hot dog hoy Creo que no estás hablando de mí ¿Sí? no. ¿De Alexi? No, que, que tú eres un lobo, que ese es el perro pasa nada bebemos agüita de esta el agua salada no se puede beber aunque no bueno azar. yo soy el humano aquí sabes play cuidado qué qué pedo el tiburón <risa> pégale <risa> qué hace quítate sucio Que nos tuvimos que haber quedado en la isla Y sí, bro, pero es que no tenemos cómo ir Regresar ni nada Podemos usar a alguien de nosotros como ofrenda Así el tiburón nos puede dejar tranquilos Yo voto por Betofi Yo, yo, yo, yo De más respeto, más respeto Que yo, yo, yo soy el valiente De ir a las islas, y bueno, no traje comida Pero igualmente, a mí no me, no me echen Yo digo que play No, yo, ¿por qué? No, no, no, no yo soy el no, capitán eres del el barco eres sí. el humano tienes que ser sea lo gente. que sea tenemos que actuar rápido el tiburón nos está desechando cada bro, vez bro. más ya ya soy que creo la, la el remo vale me falta una tabla Y, y, y vamos vamos me vamos vamos to toma toma madera tengo madera tengo mucha madera. De madera Toma. uy una cajita de Amazon a ver <risa> era <risa> mi <risa> pedido que pedí por AliExpress <risa> a ver nos faltan dos de, de plástico dos de plástico bro son las botellitas plástico estas. <risa> juguemos al <a> que <risa> primero que lo enganche la come primero a ver, ¡No! ahí está. ¡Lo enganché yo! ¡Como el primero, mi pana! ¡No, hombre, severísimo! A ver, Joder, ya no me gusta otro. este juego. ¿Por qué no te gusta el juego, bro? Y lo engancho, gano yo. Ahí pues bueno. yo de nuevo, mi pana. No, no, Gracias, no, no, comida. No. ¡Eh! Hey, ¡Tengo un remo! ¡Tengo un remo, mi pana! ¡Ah, vale. perrema. ¡Uno, pues a las... dos! ¡Y uno, ahí la dos. donde estaba! Ah, está por allá atrás, ya la perdimos no, Estaba por acá Uy, el tiburón está ahí Bro, tengan mucho cuidado Tranquilo ¡Ah! Ayúdame a ver, a ver, a ver no, bro, Tengan ten mucho cuidado, que, eh De qué mínimo podemos vamos, sobrevivir en la noche vamos. El tiburón ya ah. se llenó ¿Tú crees? A ver, pero si no ha comido nada Más que, que mi pata uh, Bueno, pues eh, Hagamos lo que sea necesario para que el tiburón no nos coma Ok, vayan consiguiendo ese recurso y yo voy dirigiendo la balsa 12 en punto, medianoche. ¡Vamos oh, mi pana! ¡Aún nos hemos llegado a la isla y ya se hizo de noche! Oye, oye, oye, ya sé cómo construir un ancla, en cuanto encontremos otra isla, necesitamos piedra. Oh, es verdad, ya nos estamos volviendo muy ingenieros, eh. A ver, agárrate eso, agárrate el barril. Eso, eso, tengo el barril, ¿qué te da? Uh, te da. más cuerda, tengo una remolacha Una remolacha, comida. Pero no te lo comas no, tú, Pero no, no, no, no, no, no, no, no, no, bro, ¿por qué no lo partes entre tres, loco? ¿Y, y no, si no lo tiramos? No, eh, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Quítate, no, no, asqueroso. No. Agarren cosas, pues para. Vamos construyendo, vamos agrandando la balsa. Mira que nos falta aquí. Eh, eh, ya está demasiado. Eh, tarde. Sí. Echémonos una siesta. Buenas ¿Vamos, noches. Vamos a dormir, a ver. Uy, la luna está bien bonita. Juntito eh. los tres para que no nos caigamos. No me vayas a tocarme, Betofi ¡Falsa! No mi pana. Tiburón. Ahora qué vamos a, ¿Qué vamos a hacer? <risa> no. El tiburón está con nosotros, chicos. Esperen. Al frente hay no. una isla. Corran a, a la isla. Corran <risa> a la isla, corran. No nos comen el tiburón. No mi pana, no mi pana, tú confía, tú confía. Esperen. No los no, tienen. No estoy gato. ¡Agárrame, perro! ¡A mí estás Tira, agarrando! Ponte por el primero que, que elija. ¡Cuidado, va a poner todo! ¡Ey, mira, esto te cuidado, no así! ¡Puta de cuidado, mi pana, agarra que llega, llega, llega, ya, ya sabes que llega el tiburón. ¡Ay, qué tiburón! ostras Me está mordiendo. <risa> cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Eh, no me parigo, no me parece que este chico sea muy listo. Llegamos, llegamos, Mírame. llegamos. ¿Y dónde está Beto? ¡Beto! ¡Beto! ¡Agarrémoslo, agarrémoslo al tiburón! ¡A ¡Oh, su Somos madre! Desgraciados. estamos a uh. nada de morir aquí en medio de una isla desierta. Uy, sí, loco, qué pedo con el... Yo estaba volviendo bien tranquilo, ¿eh? estaba soñando ahí con, con, con que estábamos en un barco, en una balsa Y estábamos perdidos en el mar Sí, entendí la referencia Oh, qué bonito atardecer oh, ¿por Bro, qué? está amaneciendo y seguimos perdidos Y ahora sin balsa No mi pana, ahora estamos en una isla Y no oh. se mueve ni nada ¿Amaneció? Bueno sí. chicos ya saben cómo van las cosas Aquí formaremos una sociedad Y seremos los dueños de estas tierras Los dueños de la nueva tribu Y cómo nos vamos a... Y yo a... ser el líder Voy a ser el tirano líder Bro, pero, pero no, falta... Pues, para ser un líder tú Tenemos que tener más personas ¿Acaso quieres reproducirte? No Pero tú eres el vasallo número uno Y tú el vasallo número dos Y yo soy el líder porque tengo la lanza ¡Así ¿Ah? que a trabajar! ¡Pero a si trabajar. yo tengo el remo! Te pinche, ¡Yo tengo tú? el remo! ¡No! ¡Bro, bro, bro! bro ¡Cómo Todos que ustedes, ¡Háganme un castillo!